Estamos llegando a las 8 y media de la mañana, estamos en miércoles, los miércoles con Valerza y vamos a presentarlo a Facundo Trabaini Lara, quien es ejecutivo de cuentas de Valerza. Hoy seguramente el tema que vamos a presentar es para que muchos levanten la oreja, prendan la oreja y a ver de qué se trata. Eh, vamos a hablar de las finanzas en pareja, Facu, ¿cómo andás? Ay, buen día. Sí, buen día Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Finanzas en pareja. Finanzas en pareja, y, bueno, es un tema medio controversial, ¿no? Porque sí, totalmente. ¿qué es lo que pasa? Uno por ahí, cuando no maneja bien sus finanzas personales, en pareja es como que todo se agrava, ¿no? Se es complica. Que, porque ya mis finanzas o mi mal manejo del dinero no solo me afecta a mí, sino que también a mi vida en pareja, ¿no? Totalmente. A veces para bien, a veces para totalmente. mal. Totalmente. Y se dice que por ahí la infidelidad eh, también puede ser financiera, ¿no? Ajá. ¿En qué sentido? Este, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una planificación en el mes y yo hago un gasto en un gustito, ¿viste? Eso los es famosos famoso gustito, sí. con tarjeta de crédito y lo escondo, por ejemplo. No como, digo... Como por abajo. Claro, eh, la famosa compra eh, eh, oculta, Claro, sí, y sí. guardo la bolsa en la mochila, <risa> ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que saber identificar son por ahí estas situaciones que son muy comunes, ¿no? Según algunas encuestas, mucha o una gran porción de las personas confiesan que tienen este tipo de acciones, que esconden para ingresos, ahorros, inversiones... O estas compras así de los gustitos, ¿no? Te digo que me están diciendo todos los muchachos ahí en el control. ¿Cómo saben <risa> sí. ustedes? La famosa caja chica, claro. eh, también Exactamente. Que, que se habla. Eh, Exactamente. Facu, eh, la verdad que me parece un tema muy interesante, porque realmente el tema de las finanzas en una sí. pareja, como vos decís, eh, puede llevar a, a muchos inconvenientes. Totalmente. Es más, conozco parejas que, por ejemplo, yo cobro mi sueldo y sí. yo con, con la plata también. Vos podés tener una planificación en la pareja, y decir, bueno, a ver, yo tengo que pagar esto, hay que pagar el alquiler, sí. tenemos que pagar la luz... Pero después lo que me suele para mí. Claro, y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Exactamente. Bueno, este, si bien uno tiene que ser, cuando, más cuando está en pareja, tiene que ser consciente del tema económico, ¿no? Y cuánto se gasta, cuánto es el costo fijo de vida mensual, etcétera, etcétera. No quiere decir que no tengamos nuestra propia privacidad financiera también. ¿no? Sí. no es en todos los casos lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿no? no siempre se da esa forma en el 100%. Pero sí tenemos que saber identificar qué está generando el problema. ¿no? Porque, uh -huh. lamentablemente, es muy común la falta de educación financiera. Entonces, sí. esto conlleva a todo el resto de los problemas, ¿no? Uh -huh. Que a veces, nada, pueden llegar a ser hasta graves en la pareja por tema de dinero. Claro. Por ejemplo, no sé, alguna situación, cuando una persona cobra más que la otra, este, uh -huh. los ingresos son desproporcionados, entonces los pagos también lo son. Claro. ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tratar de ser un poco más empático, charlarlas, conversarlas, uh -huh. y... Más que nada, este, determinar el papel de cada uno. ¿Yo qué es lo que pago? ¿Qué es lo que pagas vos? Y tratar de hacerlo siempre de proporción al ingreso de cada uno. ¿no? Por ahí, si uno uh -huh. tiene el ingreso más alto, se podrá encargar del gasto un poco más grande, que es un alquiler, por ejemplo. Sí. Y la otra persona, de los servicios, que suelen ser un poco más baratos en relación. Uh -huh. ¿no? Entonces, tratar de ir identificando todas esas situaciones para poder este, ponerlas, digamos, pasarlas en blanco y decir, bueno, esta es la situación, esto es lo que se gasta, esto es lo que ingresa. ¿No? El principal problema siempre, tanto en personal como en pareja, es gastar más de lo que gano. ¿No? Que es cuando se empieza a dar el tema de sí. usar las tarjetas de crédito, las cuotas y demás. Sí. ¿No? También los gastos irresponsables o innecesarios. Por ahí no sé, digo, bueno, sabes que esto me gusta, me, el famoso me lo merezco. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces por ahí uso la tarjeta de crédito y no solamente estoy alterando el presupuesto de este mes, sino el de los próximos con las cuotas. Entonces ya me, me adquirí una deuda por ahí a largo plazo. Y, y, y otra cosa, Faco, que bueno, sí. escuchando lo que lo que venís diciendo también es, bueno de, de, digo la, la principal recomendación eh, imagino yo es bueno eh, primero sentarse y decir yo cobro tanto, vos cobras tanto sí. eh, y, y, y también digo yo ceder un poquito, no digo a ver totalmente eh, totalmente eh, la plata eh, mía es de todo, la plata tuya es de todos, sí. digo y, y poder administrarlo de, de esa manera, no digo totalmente. si queremos dar un gustito, bueno veamos a ver cuánto nos sobra, cuánto, cuánto ...queda como para ver... ...y no ocultarlo. Exactamente. Porque, a ver, uno, Exactamente. uno por ahí capaz que hasta en algún momento... ...aunque sea una compra chiquita lo ha hecho... claro ...pero digo, me parece que el tema de, de las finanzas en pareja... ...y el diálogo sí. respecto a las finanzas también es importante, ¿no? Es totalmente importante como todo en una pareja en realidad, ¿no? El tema de comunicarse, ser un poco más empático a veces con algunas situaciones... Uh -huh. ...entender y ser respetuoso a la situación del otro también... Sí. ...entonces, como todo en la pareja, la finanza no es la excepción... ¿No? hay que siempre tratar de convencer conversarlo perdón uh -huh. ¿No? entonces hay que ser conscientes de esa situación y como vos decís planificarlo ponerlo en, en pasarlo en limpio y decir bueno yo gano tanto vos tanto y empezar ahí a determinar yo me encargo de esto vos te cargas uh -huh. de esto. Siempre de proporción se suele decir que se hace en proporción al ingreso de cada uno. Claro. El que más gana uh -huh. debería hacerse cargo de los gastos más grandes y el que menos gana de los más chicos. Ah, sí. Para que todo esté siempre en armonía y más, más claro, así más, decirlo, más acomodado. ¿no? Facu Tips para finanzas en pareja, sí. bueno, recién decíamos la planificación sí. principal. Principal Principal importante la planificación. Uh -huh. Ahora primero otro tip? Ver dónde estoy parado. Primero decir, bueno, ver dónde estoy parado, determinar todo. Cuánto ingresa, cuánto uh -huh. gasto, cuál es el costo fijo de vida. no Después el tema de este, determinar también cuál es el, la tarea de cada uno en, en temas de registración. Quién se va a hacer cargo de llevar las cuentas de cuánto se está gastando, cuánto está ingresando, de qué manera lo vamos a hacer, quién se va a encargar de cada cosa. ¿no? Eso es como muy importante y siempre a través de la charla. ¿no? Uh -huh. Y esto también sufre modificaciones a lo largo del tiempo, porque por ahí uno puede empezar a ganar más que el otro o se cambian los roles. Este, o no sé, mirá, con el tema del aguinaldo mirá, tengo un ingreso excepcional que no es normal. Claro, ¿Qué hacemos con Entonces, eso? Entonces, exactamente, Ajá, siempre. Estar, para... Claro, exactamente, constantemente modificando ese plan, ¿no? Este, para ver, como vos decías, qué margen tengo por ahí para un gustito, uh -huh. un viaje, comprar una salida, algo que. Una salida, una salida una noche. algo que no esté planificado, uh -huh. ¿no? Eh, Facu, siempre que charlamos del tema finanzas, sí. llegamos a la cuenta que eh, es muy importante. Sí. ...comenzar a anotar todo, digo... ...exactamente... De, ...bueno a ver, hoy este mes que tengo alquiler... ...tengo tarjeta, tengo esto, tengo... ...y en este caso en la pareja... Eh, ...por lo que, sí. te, lo que te vengo escuchando es decir... ...bueno, uno que se haga cargo... ...por sí. ejemplo, de ir a pagar todo... Sí. ...y el otro por ahí de sentarse y decir, bueno, mira, falta pagar esto... Digo, ...comenzar también a organizarse Totalmente. por ahí, ¿no? Totalmente, hay que ser compañeros, como, vuelvo uh -huh. a repetir, como todo en la pareja, ¿no? Bien. Hay que tratar de terminar la tarea de cada uno y así es todo mucho más fácil siempre tal también. Tal cual, tal eh, Facu, la gente que quiere ir a, a Valersa, sí. eh, que quiere ir a charlar con ustedes... Bien. ...¿dónde tiene que ir, cómo tiene que hacerlo, tiene que sacar turno? Eh, bien, nosotros estamos en Alvear 499, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17 uh -huh. horas... ...pueden pasar de ahí cuando quieran, si es la primera vez si por ahí tienen el número por algún conocido alguien de alguno de nosotros, mío, de Lara o de Agustina uh -huh. lo ideal siempre es un turno ¿no? para evitar por ahí que, que vayan cuando estamos ocupados y tienen que estar esperando o perder tiempo, uh -huh. ¿no? pero nos pueden encontrar ahí si no en las redes sociales, en Bien. Facebook también nos pueden hablar. Y estas charlas que siempre tenemos con la gente de Valerza, con nuestros amigos de Valerza siempre se suben rápidamente a las redes sociales así que si quieren eh, chequear ahí si se han quedado, han, eh, nos han enganchado tarde sí. eh, <risas> con estas finanzas en pareja con Facundo Travain y Lara eh, pueden ingresar ahí en las redes sociales que también van a subirla, ya me lo imagino Facu dentro de poquito, <risa> sentado así haciendo eh, de, de psicólogo en las parejas <risa> con las sí. finanzas, no si quieren ir a hablar de finanzas en pareja también por supuesto pueden ir a ver a los Totalmente. chicos de Valersa Cuando que van quieran. a estar en, en la calle Alvear esperándolos Cuando Facu, quieran. gracias por haber venido, como siempre Muchas, un gusto, gracias a vos Nico ¿Eh? hoy miércoles de Valersa finanzas en pareja, ¿se puede? sí se puede, y el acompañamiento está con la gente de Valersa, seguimos con información del Deporte Dale.